Hola, amigos animalistas, hoy les voy a recomendar un libro que me gusta mucho que se llama La Llamada de la Selva o La Llamada de lo Salvaje. Es escrito, fue escrito por Jack London, un escritor valga la redundancia estadounidense y fue publicado en 1903. Este libro narra la historia de un perro eh, que vive en un ambiente totalmente cómodo hogareño en California en casa del juez Miller. Eh, una vez en algún momento es robado por el jardinero de la casa y eh, su destino es vendido y su destino es el Klondike en el Yukon en canadá allí eh, pasa una cantidad de pruebas de sufrimiento, es eh, entrenado como perro de trineo eh, aprende lo que, la ley del colmillo, la ley del garrote, la ley... todas las leyes terribles que puede aprender para ser amaestrado como perro de trineo en algún momento eh, sus instintos durante todo el viaje, durante todo el periplo, comienzan a avivarse y a recordar okay, lo que es ser verdaderamente un perro y no un perro pues, de hogar, que es una mascota, que es casi un apéndice humano. Al llegar allá empieza a oler, a sentir, a... a, a de alguna manera a conectarse con lo salvaje y eh, hay un punto de quiebre en el que su instinto le dice que mira, yo no puedo cruzar por este río congelado porque nos vamos a hundir. Los dueños eh, lo obligan, lo obligan hasta que una persona lo salva. En algún momento empieza a escuchar la llamada. La llamada de los salvajes eran los aullidos, los aullidos de sus hermanos lobos. Empieza a escucharlo, empieza a escucharlo, empieza a tener sueños con eh, personas de... Eh, que vendrían siendo cavernícolas, empieza a, te, a, a, a despertar, un, un día se aleja con, con la manada, empieza a reconocerse, empiezan a reconocerse y al regresar a, su, a su, uh, bueno, al lugar que tenían allí, descubre que eh, su dueño ya no está y no voy a contar por qué para que puedan leer el libro. Su dueña ya no está y bueno, eh, finalmente termina escuchando la llamada de los salvajes y re recuperando un poco lo que era. Básicamente recomiendo el libro porque además de ser una lectura apasionante, divina, maravillosa, que te lleva por una cantidad de paisajes que eh, podrías verlo en la película, pero te puedo asegurar que no es lo mismo, um, te hace recordar un poco lo que es retornar reeducarte hacia tus orígenes de una vida más simple, sino tener una vida un poco más simple, más eh, dada a los instintos, al sentimiento y no tanto, bueno, hacia lo, lo, lo que hemos creado hasta ahora, ¿no? hasta este constructo social que hemos creado hasta ahora, que no está mal ni está bien, pero les falta alma, le falta un poco de, de eso, de, de alma y de, de naturaleza.